Saludo, queridos estudiantes. Le habla su maestra Angeli Plasencia Cruz. En esta ocasión vamos a conocer un poco sobre la estructura de nuestro planeta Tierra. El planeta Tierra es nuestro planeta y es el único habitado. Está en la ecósfera, un espacio que rodea al Sol y que tiene las condiciones necesarias para que exista vida. La Tierra es el mayor de los planetas rocosos. Esto hace que pueda retener una capa de gases, la atmósfera que dispersa la luz y absorbe el calor. La estructura de nuestro planeta Tierra, este está compuesto por Elementos líquidos, que es la hidrósfera, sólido, la geósfera y gaseoso, que es la atmósfera. La hidrósfera es el elemento líquido de la tierra, constituido por océanos, mares, ríos, lagos, laguna y aguas subterráneas. El agua en la tierra ocupa la mayor parte de nuestro planeta. Este está cubierto por un 71% de agua y el 29% de sólido. Por eso, este planeta se llama el planeta azul. Estados del agua. Los estados del agua pueden ser líquido, sólido y gaseoso. Líquido en océanos, mares, ríos, entre otros. Sólido en hielo, nevado y polo y gaseoso en las nubes de la atmósfera. Aquí vemos alguna imagen de los diferentes estados de la, del agua. La distribución del agua en la tierra, eh, un 94% el agua salada y solamente... Un 6% de agua dulce. La geósfera es la parte sólida y se divide en litófera, manto y núcleo. La litófera es la parte externa de la tierra, conocido como la corteza terrestre, manto. Es eh, la capa interna intermedia entre la litófera y el núcleo y por último está el núcleo que este se localiza en la parte más profunda de la tierra este tiene una temperatura que oscila entre los 2000 a 5000 grados centígrados aquí vemos una imagen de, de las diferentes capas de la tierra el núcleo interno que es sólido el núcleo externo que es líquido el manto y la corteza eh, la atmósfera esta es la capa que envuelve totalmente la superficie de la Tierra. La capa sirve de protección contra los rayos ultravioletas. La parte de la atmósfera está en la troposfera, que llega hasta un límite superior, situado a 10 kilómetros. En esta se producen importantes vientos verticales. Eh, también está la estratosfera, que llega hasta un límite superior a los 50 kilómetros. En esta casi no hay movimiento vertical. Otra parte de la atmósfera es la mesósfera, que eh, esta se extiende entre los 50 y 80 kilómetros de altura. La mesósfera es la región donde las naves espaciales que vuelve la Tierra... Aquí se localiza la capa de ozono. También está la termósfera, que es la capa de la atmósfera terrestre que se encuentra entre la mesófera y la etzófera. Otra parte de la atmósfera y la etzófera o etzófera es la capa de la atmósfera de un planeta o satélite en la que los gases poco a poco se dispersan hasta que la composición es similar a la del espacio exterior. Aquí vemos una imagen de las diferentes capas de, de la atmósfera, donde se visualiza perfectamente los kilómetros de distancia de la, de, la, de la atmósfera. Miren una imagen donde ya se va el exterior del planeta. La última capa es la exófera y la última es la troposfera. Ya luego, después de terminar de ver este video... Vamos a presentar una actividad en nuestros andots para que la realicen de acuerdo con este video. Es cuanto, queridos estudiantes. Espero que este video le pueda servir de mucho. Bye.